¿A dónde es.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 cayó combar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 sea que mar iba que mariva iba que mariva iba donde sea que mariva iba el cordero también irá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 Pacientemente, pacientemente, pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció